Hola Cats, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal, espero que estén pasando un lindo fin de semana. Esta vez estoy grabando desde la tienda Salem y como pudieron ver al principio del video les dejé un pequeño recorrido por la tienda para que la pudieran conocer y ver un poco de lo que pueden encontrar aquí y el motivo principal de este video es porque en su página de Facebook están haciendo un mega sorteo en el cual el primer lugar se va a llevar una gift card de mil lindens para comprar en la tienda, más mil lindens para que gastes donde tú quieras, el segundo lugar se llevará una gift card de 500 lindens, más 500 lindens más, y el tercer lugar se llevará una gift card de 250 lindens, entonces las gift cards las pueden gastar aquí en la tienda pero aparte el primer y segundo lugar se llevarán lindens que pueden gastar donde quieran, así que está buenísimo. En la descripción del video les dejaré el link a la publicación donde pueden participar y todo lo que tienen que hacer es darle me gusta a la página, a la publicación y compartirla y también comentar su nombre de usuario y etiquetar a un amigo o más y estarán participando, tienen hasta el 28 para participar ya que el sorteo será el 29 y tienen que estar pendientes en la página porque ahí lo estarán publicando y también les dejo el link para que puedan venir a la tienda, hay cosas muy lindas si quieren venir a checarlo y pues que aprovechen esta oportunidad para participar, que no cuesta nada y sí pueden tener la oportunidad de llevarse estos grandiosos regalos. Así que toda la información la tienen en la descripción. Y bueno, aprovechen, espero que participen y nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Besos!